Este tipo de efectos me encanta hacer y explicar en Adobe Photoshop y trabajaremos con canales. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Mira, tenemos la imagen de destino y en la imagen de origen. Voy a dar clic en canales y puedo probar cualquiera de ellos. Yo me voy a quedar con el canal azul, voy a poner control A, control C. Me voy aquí al archivo donde quiero colocar esta información, elijo cualquiera de ellos y simplemente pongo control B o comando B. Doy clic en RGB y ahí tenemos el efecto que quería explicarte.